Este, primero cuéntanos por qué eh, no has estado hoy día en el partido contra Géminis. Bueno, en uno de los entrenamientos previos al partido, o sea, previos a este día, eh, tuve un, una pequeña lesión. No es algo muy grave, solo que eh, corriendo sentí un estirón y todavía no se sabe qué es lo que tengo, pero caminar me molesta y se supone que se va a curar pronto, ¿no? Y bueno, después de esta larga para obviamente se va a vas a poder volver con fuerza ya a los entrenamientos. ¿no? Claro, o sea, yo supongo que con terapia, este me van a tratar y voy a mejorar lo más rápido posible y para volver al campo no y apoyar al equipo de Alianza Lima.